Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de ArmagaFX. Eh, en este vídeo, además de enseñar mi nuevo equipo, me gustaría explicar un caso práctico uh, que se dio en una sesión individual que hice hace un tiempo con un alumno que uh, terminaba la formación. Por cierto, estamos a menos de dos semanas de arrancar la última convocatoria del curso de flow con plataforma Atas y en este vídeo, además de explicar el caso práctico, uh, también al final este alumno, Eugenio, comparte su opinión acerca de nuestra formación. Así que te recomiendo ver este vídeo hasta el final porque vas a aprender ciertos matices sobre la ejecución del patrón cortos, largos, atrapados. ¿Vale? Verás cómo yo ejecuto este patrón y además podrás conocer la opinión de uno de nuestros alumnos y por si quieres participar en la próxima convocatoria, ponerte en contacto con nosotros por privado. Dejaré eh, todos de los detalles en la descripción del vídeo. Sin más rodeos, vamos al contenido. También hacer muchas operaciones cortas, digamos, que al final es un poco contraproducente. Es, es, es, Primero es muy, es muy agotador. Sí, sí, porque al final vas a cometer errores. Es así. Correcto. O sea, ahí se está generando un largos atrapados, no. ya o sea, queda un minuto, no, no. Sí. Está tirando para arriba fuerte, ¿eh? Uh -huh. muy fuerte con la tontería esta del bombardeo este de las... Sí, sí, sí. Es muy las... fuerte. Que yo nada más conectarme, dije, uff, ¿qué está pasando aquí? Que no que no uh -huh. acababa de... Digo, ¿este gap? ¿A qué se debe? Uh -huh. Y al final sí, era eso. A ver si aguanta ahí y se genera un, una, un largos atrapados, una agresiva de venta. Sí si me, ¿Sí? me he permitido ¿Sí? presentar un poco, esto es la última. Si de esta me sacan, también me voy. Sí, con la anterior te has sacado, ¿no? Sí. Eh, uno en, en ganancias y otro por break even. He llegado pues, más 80, llevo. Mira, y como decíamos, se ha generado al final una agresiva de venta, ¿no? Una agresiva de venta del libro. Y está, y está bajando, correcto. Ya está. Ahora estás... Ahora en, sí que la he... En el, en el movimiento las agarró bien. Sí, ya espero. espero. Lo que pasa que, como la primera operación me ha salido un poco tal, mm. lo que voy a hacer es sacar el primer contrato con un parcial para... ¿Has entrado cubrir... con dos? Eh, eh, sí, he entrado con dos. Si sí, hoy estoy a full. Mm. ¿Con dos eh, y sacas primer parcial a 10.000 o así? Eh, sí, para cubrir la primera pérdida, que eran, que eran 120 dólares, si no me sí, equivoco. Diez, diez sí. De Quiero ver cómo, cómo reacciona ahora a, esta, a este nivel, a esa última ah, iniciativa de compras. ¿ves? aquí En, en principio es tirar para bueno, la corrección hacia abajo. Sí, sí. sí eh, yo creo que podemos ir hasta, corregir hasta ahí. aquí, sí. hasta este nivel. Sí, sí, sí, podemos llegar ahí fácilmente. Pero quiero, quiero primero asegurar un, el primer, un, un primer contrato por aquí. Ahí, ahí está tirando como Vale, solo uno. Y ya luego iremos viendo... Ahí te ha llegado ya. Vamos a ayudarle un poquito. Sí, ahora Ahí está. Vale, la otra no la voy a poner en break-even. Break-even pero... la vas a dejar. No, todavía no. Eh, voy, a, voy, a, voy a dejar un poquito aquí de espacio porque como está la cosa muy volátil... Uh -huh. Y la otra, mira, a ver si llegamos uh, hasta, hasta por lo menos este big trade. Pues mira, ya 420 podemos cobrar fácilmente. Sí. Mira, ahora ha generado una anomalía aquí el, el S. Bueno, anomalía, no un big trade de, en corto. Mira, mira, mira, mira. Mira. Como... Ahora, está, ahora está tirando. Vamos, que no, vamos. Es como al final yo entro, me he precipitado demasiado en la entrada, pero bueno, esas cosas hay que ir puliendo las copas. Poco poco. Ya está. ¿Has cerrado ya? Sí. No sé cuántas veces ya hemos explicado el patrón de cortos arcos atrapados en este canal. Seguramente que si revisas los vídeos de o el playlist que te voy a dejar por aquí sobre los casos prácticos publicados en nuestro canal, podrás aprender a ejecutar este patrón. Y con eso quiero decir también que mucha gente está confundiendo el trading con, uh, con, con el juego al azar, cuando realmente no lo es. El trading es una disciplina, es un trabajo donde tú tienes que jugar con las probabilidades y controlar muy bien tu riesgo. Y además encontrar un argumento de entrada para tu operativa y ser estricto en cumplir esa lógica de la entrada en cada una y todas las entradas que hagas. ¿Vale? Solo, está, eh, solo haciendo, trabajando así Operando así, vas a poder conseguir resultados sólidos y consistentes y convertirte en un trader rentable. ¿Vale? Si te gustaría aprender de la mano de, de nosotros y que te acompañemos en todo el proceso de aprendizaje, tal y como lo estamos haciendo con los, que, con los alumnos que terminan nuestra formación, te recomiendo escuchar la opinión de Eugenio, que voy a poner a continuación, y ponerte en contacto con nosotros para uh, unirte a esa última convocatoria del curso que vamos a arrancar en dos semanas, ¿vale? Eh, para ser admitido en nuestra formación has de pasar una pequeña entrevista ¿vale? con alguien del equipo para que, para que veamos que esta formación realmente se adapta a lo que tú estás buscando, ¿vale? En qué etapa de conocimiento, en qué etapa de... Cuánta experiencia tienes, porque nuestra formación consideramos que no es para todo el mundo. Y en el caso de que vemos que hay... Que encajamos, ¿vale? Entonces, pues estaríamos encantados de... Contar contigo en esa formación. Nada, te dejo con la opinión y espero verte en esta convocatoria o en los comentarios de este vídeo o en nuestra comunidad Discord. Nada, un saludo. Pues muy bien, Eric, pues muy, muy agradecido bien, ¿no? por tu, tu sesión particular. No, ahora te agradezco yo a ti por, por la confianza. Y que agradeceros el buen trabajo que estáis haciendo. Y el que la formación ha resultado muy positiva, he encontrado el camino definitivo. Dentro de muchos meses que llevaba dando tumbos, concursos erróneos y demás, pues yo creo que he encontrado el camino y estoy en el sitio correcto, en el momento adecuado. ¿Qué es lo que más te, te ha parecido útil en toda la formación? ¿Qué es lo que más te ha, te ha hecho progresar. O sea, a mí me ha abierto mucho los ojos. Yo, como te digo, yo hace dos años eh, decidí que esto lo iba a hacer de aquí hasta el final de mis días. sí Porque yo soy un autónomo en una empresa pequeñita, soy un trabajador autónomo uh -huh. Y desgraciadamente mi futuro no puede depender de lo que los señores políticos me quieran dejar una vez que me jubile. Uh -huh. Entonces eh, yo entendí que tenía que tomar una decisión de cara al futuro, tenía que hacer algo eh, para asegurar el futuro y para no tener el privilegio de una vez que me jubile vivir peor, porque, porque lógicamente uh -huh. lo que te va a quedar de pensión igual para cuando yo me jubile ya ni existe la pensión. Sí, eso que hoy en día es ¿no? insostenible. Sí. Entonces decidí que tenía que hacer algo y decidí que esta era una forma eh, eh, la, la mejor forma, digamos, para, para intentar eh, tener una o, o generar o crear algo para en un futuro no, no estar tranquilo, digamos. Uh -huh. No sé, si, no, soy muy malo explicándome. ¿eh? No, no, no, te, sí, sí, no, te explico perfectamente. <risa> y entonces yo empecé con el tema de las CFDs, tal, pa aquí pa allá, y bueno, pues como todo, cuando empiezas viendo un montón de vídeos y buscando un montón de información por internet, ¿sí? metiendo uh -huh. un montón de horas de pantalla y haciendo un montón de cosas tal, y yo estimo que he perdido más o menos unos 15.000 euros eh, en, en todo este tiempo. Además de perder tiempo, que yo creo que esto bueno, es bueno, el tiempo, el tiempo sí, sí, lógicamente. Si yo hubiese os, hubiese os hubiese conocido antes, pues me hubiese ahorrado mucho tiempo y muchísimo, dinero. pero bueno, las cosas al final llegan eh, cuando cuando llega ya. Yeah. Eh, pues Edison, hasta que dio con la lámpara y la luz, pues no sé cuántas pruebas tuvo que hacer. Edison era o bien era o, este, o el otro. Eh, bueno, esta, estos señores, para llegar hasta, hasta conseguir lo, lo, lo que andaban buscando, pues han pasado innumerables pruebas y, y esto es así, ¿no? Y a mí me ha tocado pasar todo eso y perder ese dinero, pues hasta quedado con la tecla de encontraros a vosotros, de operar en futuros con un mercado que está regulado, donde no hay trampa ni cartón, donde el script no existe, más que bueno, pues es el, el tic y punto, y se acabó. Y, eh, y donde están las reglas muy claras y sabes lo que vas a perder y lo que vas a El tema de ATAS me parece como plataforma y me parece fabulosa. ¿Mm? Y Va. aunque tienen que corregir errores. ¿eh? Que corregir. Sí, sí, sí, sí eso sí. Pero bueno, poco a poco me imagino que están trabajando en ello. y Lo bueno del equipo técnico, que por lo menos es lo que veo, que siempre también escuchan las opiniones. No hay o sea, que... Sí, sí. tú tú como ucraniano puedes comunicarte con ellos perfectamente por el tema del idioma sí y de hecho vi la entrevista que le hiciste a uno de los beatas eh, sí muy sí. muy buena también y eh... yo intento siempre o sea que todo lo que me, el feedback que me llega de, de los alumnos sí. de, de la gente de la red hispanohablante no porque muchas personas se ponen en contacto conmigo directamente por privado y me, oye Eric mira Podrías tal, yo siempre intento pasar este feedback directamente a ellos aunque realmente yo de preferentes o a sea, los que mis sugerencias yo entiendo que no los toman como sí. los toman como preferentes eh.